Me molesta que me griten y me digan que estoy loco sin saber mi sufrimiento Y tú, vienes a gritarme cuando lo que quiero de verdad es que entiendas mis sentimientos Y si yo, sigo sin saber por qué me tienes odio Cuando solo quiero un te quiero Sé que pinto para morirme con heridas que no sirven Pero no sé cuál me va a matar primero Si las físicas, por las internas, heridas críticas, que me internas Dejo una vez, al lo he vuelto a hacer Y sé que mis miedos gobiernan Solo quiero tener tu atención porque es muy duro estar tan solo no te dejo que opines nada si no entiendes todo Intenté gritarte desde mil veces, te dije te odio más de mil veces, me sentí indefenso desde mil veces, y sé que nada cambia si pasan más de mil meses Duermo llorando hasta que amanece Y sé que no te importan las veces en que tropiece Para ti es un día soleado, para mí es un martes 13 Pero yo lo acepto si esto es lo que la vida me ofrece Necesito ayuda pero no supe pedirla Y sé que esta no es la mejor manera Pero es la única que conozco Aunque no me ha servido como quisiera Siempre quise saber que se siente despertar Sin pensamientos depresivos en la mente y en el alma Puede que la vida que yo veo sea diferente si me dejaras compartirla Con tu mirada Miro atrás y solo sé que ya no entiendo nada Ese mal Estar tirado en la cama Sin darme cuenta que ya es de madrugada Y solo puedo soñar no se acaba Este sufrimiento que no me sirve de nada Ese mal Dormir toda la mañana Y despertar siempre de mal Despertar. Mis temores se comieron cada parte de mis alegrías y no supe cómo reaccionar. Trato de recordar cómo fue que llega esto, pero sigo sin saber cómo va a terminar. Te grito en vez de pedir perdón Pero quiero pensar que de algún modo me ayudarás No sé por qué sigo haciendo lo que sé que me hace daño Pero es más doloroso todo mi daño mental intenté mentirme para decirme Que la vida tiene cosas positivas Pero nada calma este sufrimiento Mientras duermo solo siento como me ahogo con mis saliva Sé que te digo que no me entiendes Pero cómo lo harás si no me has venido a ver Como me gustaría que vinieras a verme Pero que recuerde jamás lo has querido hacer No te pasa que esas cosas tan banales Que sin darte cuenta ya es algo irreparable Así me siento ahora pero ya nada me parece vale. que tengo que decir pero las palabras no salen Estoy yo llorando Porque sé que ya estoy perdido No soy mala persona Solamente estoy jodido No te pasa que esas cosas tan banales Que sin darte cuenta ya es algo irreparable Así me siento ahora pero ya nada me vale Sé que tengo que decir pero las palabras no salen Estoy llorando porque sé que ya estoy perdido No soy mala persona Solamente estoy Con tu mirada Miro atrás y solo sé que Ya no entiendo nada Ese es hace mal estar Que no me sirve de nada. Me hace mal dormir toda la mañana y despertar siempre.